o sea, eh, no se manifiesta y no se crea desde acá que quizá mucha gente piensa que es ¿viste? como todo es mental y... sí, sí, pero no se, no se crea desde acá crea cuando yo me puedo conectar con Era. mi corazón, porque mi sí. corazón de vuelta es el que tiene más información, entonces si yo me conecto acá, yo tengo que ver qué es lo que me emociona qué es lo que me hace el corazón saltar y, agrand y agrandarse y ponerse cálido y contento, tengo el corazón contento <risa> y alinearse <risa> en, en todos esos planos el universal, sí. el mental el, ¿Qué el, es lo el, que el que corazón primero que identificar ¿Qué me mueve el corazón? Cuando sé lo que me mueve y veo lo que me emociona, después uso la computadora cerebral para ordenar, organizar y ver con lo que tengo a mano cómo puedo manifestar eso. Sin Esas herramientas. la computadora que me diga qué tengo que hacer hoy. ¿En la computadora, o sea, lo que Dale. yo quiero hacer, puedo usar la computadora para manifestarlo y para hacerlo. Quiero escribir un libro, la computadora no lo voy a escribir solo, lo tengo que escribir yo la computadora me ayudará a que queden las letras plasmadas y toda la bola. Y eso va a ser fundamental cuando, ve, cuando se active esta tecnología 5G, que nosotros pongamos esta tecnología al servicio justamente de este propósito humano, o de, este, de, este, de esta conexión, porque si no... Como vos decís, va, va, va a ser la computadora la, de, la que dicte nuestro día, estos programas de computadora, o esta tecnología, la que dicte nuestro día, cuando en realidad es el corazón que tiene que poner la tecnología a disposición. Porque si no va a ser desastre, va a ser nuestra propia autodestrucción. Sí, porque el corazón justamente es el que sabe cómo protegernos. O sea, el cerebro está como tipo, ¡ay, supervivencia, hay que sobrevivir! Pero el corazón es el que dice yo te protejo, o sea, el que sabe realmente protegernos. Si nosotros no estamos bien conectados con nuestro corazón, con nuestro yo superior, y no vamos a lograr protegernos de toda la parte hipernociva que también ya está recontra comprobado de lo que produce el 5G en cualquier ser humano que está solo conectado a la Matrix. Ni les quiero decir, porque hay por lo menos 200 cuadros identificados ¿viste? Que, puede, que puede hacer. La única manera de no recibir ese tipo de tóxico electromagnético es si uno logra hacerse un escudo electromagnético también, que es el wow. escudo que te proporciona el corazón. Y ahí vos tenés ahí unos ejercicios para eso, ¿no? Y esto simplemente, por ejemplo, uno se puede imaginar que está en una burbuja, pero porque voy de vuelta, ¿viste? porque la gente parece que uno habla boludeces. Pero si yo visualizo, eh, esto también se puede, se puede comprobar, yo me pongo a mí sola y me, pongo, me concentro en algo que me da medio miedo, digo, ay vi que pusieron unas antenas ahí, y yo me siento medio cansada, y me miden mi mi frecuencia electromagnética, mi aura, le podemos decir, ¿sí? que se puede ver con fotografía Kirlian, las máquinas cuánticas también los miden, miden como, eh, por decirlo de alguna manera, el grosor, qué tan ancho es mi espectro electromagnético, porque mi cuerpo no termina acá, termina según el estado que esté, si estoy más expansivo voy a dar la energía que ocupe más espacio, y si no la voy a tener muy achicadita y cuando tengo enfermedades o preocupaciones con agujeritos en todos lados. Entonces, yo tengo quizás un aura muy contraída, con agujeritos por todos lados, y estoy que, que me enfermo, que chupe frío, que estoy preocupada, que estoy varada, lo que sea, termino en esa situación energética y me miden. Si yo después hago unas respiraciones, porque siempre lo que hacen las respiraciones es bajar el sistema de estrés, porque si no bajo primero el sistema de estrés no puedo hacer nada. No voy a poder visualizar. María, podés compartirnos los síntomas de estrés cuando, cuando puedas. Dale. Y entonces me visualizo como si estoy como una especie de burbuja, de escudo, o como un cinturón, como una especie de tubo, cada uno como le parezca. Después también, según la situación que uno esté viviendo y la protección particular que quiere, puede buscar el significado de los colores. Si es para sanar, bueno, puede ir con el rayo color verde del arcángel rafael que habla de sanación si necesito protegerme ante no sé ante algo que yo veo como es un ataque hacia mi persona y me quiero como defender de alguna manera bueno me puedo imaginar algo azul de, de, del arcángel miguel que tiene que ver con este tipo de protección y eh, el rayo violeta que es el que más me encanta a mí eh, sí. que es el de la llama la llama violeta la famosa llama violeta, violeta. es la que transmuta, la que transforma, con la única que ¿viste? se puede lograr poder trascender, yo me imagino que estoy cubierta en una burbuja de luz de ese color, y después me pueden medir, mi y van a ver que mi aura aumentó, que los agujeritos se fueron tapando, y con solo unos minutos de hacer estos ejercicios de visualización, de imaginación, yo siempre digo porque suena muy es esotérico, pero yo tenía un caso que no no fue mío, no me acuerdo ahora quién me lo comentó, pero que una paciente que tenía un cáncer, ¿viste? con metástasis por todo el cuerpo y que bueno, se recuperó totalmente, o sea, se le desapareció el cáncer, pero lo que son las metástasis todavía las desapareció según su versión y además no hubo otra cosa que se haya metido en el medio, así que no sabemos, eh, suponemos que la evidencia me dice, esto es lo único que hizo, y este es el resultado, bueno, que hay alguna causalidad ahí. Hizo solo visualización, y visualizaba, que ayer lo hablaba con un paciente, me dice, ¿por qué visualizaba eso? Le digo, Se le ocurrió, es lo que le resonó. Que tenía en los capilares, en las arterias y venas, eh, tiburoncitos, que comían ah, metástasis. Sí. sí. Y se imaginó que todos los tiburones iban y encontraban los tumores y se los comían todos y así los desaparecía. Eh, el médico que la atendía, porque se hacía controles a través de la medicina convencional, y dice, no sé qué estás haciendo, así seguía haciéndolo. Seguía haciéndolo. Porque está remitiendo, y no estamos usando quimio. Estamos Remisión usando espontánea. Todo. Total. Que hay miles y miles de no, Además se puede modificar el ADN hoy en día que no antes hay, decía que no Sí, no hay una solución para todos eh, yo eh, estuve también en un, en un workshop así que estaban hablando de este tipo de, de remisiones radicales le dicen, y uno se había curado con risa se curó de un cáncer absolutamente, lo borró, no dejó rastros después de internarse una semana en un hotel, sí. solo mirando todo lo que le causaba gracia estuvo riéndose 24 horas por día más o menos, todos los días, se curó con la risa. es preferible reír y llorar sí si sí, sabes que tenés eh, los días contados porque alguien te lo dijo saciarlo con la risa fue descubriendo su respuesta eh, conectando con un a mí que me resuena porque si no siempre manotazo agado es que hago bueno voy a hacer eh, no voy a hacer medicina convencional porque ya sé que no pero hacen lo mismo que hacen con la medicina convencional con la medicina alternativa que el homeópata se fije y el acupunturista y el que sí. me da las hierbas. Que me, me dice qué, que me diga qué, en vez de yo intuitivamente conectar ¿También? con qué es lo que, por ejemplo, algo que yo uso cuando las personas me hablan de síntomas físicos y me preguntan cómo lo puedo encarar. Hacer preguntas, qué es lo que me está pasando, qué respuesta me está dando el cuerpo. Sí. Eh, y, y porque ¿Por la sabiduría qué? tiene la, la información, eh, con la sabiduría momento? corporal solo con alimentación uno solo cambiando su alimentación alimentación saludable otros solo cambiando de ponerse a hacer un determinado ejercicio o con meditación o sea cada uno fue encontrando su manera de sanar a su manera y ayer vi una señora de unos 54 años que como ella tenía un problema de rodilla ella solita empezó a ver a ver de qué manera, siguiendo su corazón, ¿sabes lo que terminó haciendo? Terminó agarrando esas ruedas que usan como para crossfit y usarlo como una pelota de yoga. Entonces decía, así mantengo equilibrio, balance y fuerza, y también estiro. Se hizo un protocolo que hoy en día lo tiene, lo tiene registrado, ¿no ¿entendés? Y para sí. todas las personas con esa dolencia, ella buscando su manera de sanar, terminó desarrollando una herramienta que pueda ayudar a otros. Tu salud en tus manos. Tu salud en tus manos. Que, que, los, que te sirva, ir al médico te sirva de, diagno, de diagnóstico, pero no de pronóstico. O sea, que no te condenen con una fecha, ¿no? sino que te digan, bueno, digamos, esta es la radiografía de lo que tenés. Después uno, uno puede después de desarrollar el. El, es la, que la... el pronóstico es una engaña pichanga, porque ningún ser humano puede hacer ningún pronóstico de nada, y mucho menos con una entrevista de 15 minutos. Y yo te diría, más que todo, no solo al médico, sino que a cualquier persona que uno tenga enfrente, todo lo que te diga, uno se tiene que imaginarlo, porque yo estoy, estoy muy contenta integrando todo lo que tiene que ver con el todo. ¿no? Si yo entiendo que esa otra persona soy yo misma, en otro cuerpo, eh, hay un propósito, me está diciendo eso para que yo me lo ponga enfrente y decir, bueno, ¿qué pienso de esto que hice? No, me parece una pelotudez total. Listo. Papelera de reciclaje, lo descarto. Ah, mira, es interesante. O mira, me dolió. Yo creo que no, que no es así. Pero me dolió. Y si me dolió, algo tengo que revisar. Entonces, cada cosa que se nos aparece como cualquier tipo de experiencia en esta experiencia 3D, es para simplemente, siempre para conocernos más. Y en última instancia, para volver a creérnosla. Creer la realidad de lo que es que todos somos dioses en un cuerpo humano. Encarnados. Bueno, sí. Rarísimo, pero... sí, como dice la biodecodificación y la bioneuromoción, como ir a acudir a estas este, este, ayudas o estas muletillas, no, estas muletas que nos ayudan como a ver con qué, qué, qué nos quiere decir cada órgano, cuál es la función de cada órgano en la relación con la, con la psiquis, con nuestra psiquis. Entonces, uh -huh. si, si, si acá en la garganta es... Comunicación, decir, y tengo algo que no me permite decir porque se me inflama la garganta, no puedo hablar, ¿qué es lo que no estoy pudiendo hablar? Si la función de, si a mí me duele, eh, no sé, o tengo un, un síntoma en el intestino y la función del, del intestino es la digestión, ¿qué es lo que no puedo digerir o qué es lo que estoy teniendo dificultad en digerir o lo que fuera que me está pasando en la realidad relacionada con la función del órgano, ¿no? Que es lo que este órgano me está expresando porque en definitiva eh, todo lo que yo pienso eh, a nivel veloz, a nivel de procesamiento de información, partícula onda de información, que existe, como dice Einstein, ¿no? energía igual a m al cuadrado, pero con el tiempo voy ralentizando esa onda de información porque la retengo, la retengo como observador electromagnéticamente hablando, que al observar a nivel subatómico un pensamiento puede colapsar en corpúsculo, puede colapsar en algo que a largo plazo es percibible por los sentidos. Y cuando mis sentidos lo, lo empiezan a percibir, lo hacen química. Por ejemplo, si yo digo... Eh, este, ¿Cómo es? Esto... No sé, eh, esto me va a caer mal, esto va a caer mal, estoy comiendo una comida, esto me puede caer mal, es muy probable que me caiga mal, ¿no? Porque después yo genero toda esa química para protegerme de eso que me puede caer mal,